tres cuotas o cuatro cuotas más. ¿Por qué el presidente de emergencia sin ningún tipo de lectura y de procedimiento regular acogiéndonos al famoso estado de emergencia que ante el punto de vista del procedimiento en el Congreso se tiene esa facilidad cuando se declara una nación en estado de emergencia todo puede ser aprobado sin los trámites burocráticos que se prestan para eso pero no cuando perjudican al interés nacional? ¿Por qué aceptar pagar por adelantado con una firma con como cénicas que nos dijo, si se muere una persona después que le ponga la vacuna, no somos responsables. Si le causa efectos secundarios, no somos responsables. Si genera algún tipo de parálisis facial, no somos responsables. Si genera efectos de muerte en adultos mayores que no recomendamos después de 65 años que se le ponga, no somos responsables. Si hay una demanda civil en daños y perjuicios, eh, y solicitando una indemnización a nivel pecuniario, no somos responsables, no somos responsables, no somos responsables. ¿Y cómo usted firma una cosa así? ¿O usted es un animal o hay un negocio turbio ahí con la gente que lo puso a usted a firmar eso? No sé cómo Antoliano Peralta, con toda esa, esa, esa sapiencia como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, puede permitir que su presidente firme algo así y que se someta a República Dominicana a un estado incierto porque no se puede perder uno de los arbitrios internacionales a acogerse a la medida de poder demandar ante los tribunales, las cortes internacionales, tanto a los países proveedores de esta vacuna como acudir a la OMS o a la, o a la OPS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y a las altas cortes para demandar en caso de que, que eh, la aplicación de esta vacuna que corremos el riesgo también de, de preguntarle a ver si nosotros estamos cumpliendo, lo vamos a cumplir, si Salud Pública preparó sus almacenes para la cadena de frío, para todo lo que esto requiere y la logística del lugar para que también después que llegue no se pierda esta inversión de entre ambas estamos hablando casi de 3 mil millones de pesos. Eso es demasiado dinero para un país que está endeudado, que no espera una reforma fiscal que este año 2021 será el más difícil que ha vivido esta nación de su historia económica, de su nacimiento, se lo aseguro Vamos a ver lo que dice AstraZeneca. Vamos a poner el video, señor director. Está en el listín, la primera información del listín. ¿Ya la tienen? Antes tengo un par de llamadas. Buenas noches. El primer video de AstraZeneca, la primera información. Sí, dígame. Muy bien, Ramón. Gracias, Adivito. ¿Cómo estás, mi amor? Encantado de oír. Encantado el, el, de el oír. Placer, el placer es mío, señora, como siempre. Mira, yo lo estoy llamando. Diga usted que yo lo llamo solamente para la comida. Por aquí, cuando me yo digo, mire, tienen 15 días que no me pongan la basura, 15 días. Ramona, te digo algo, eso es lo mismo en todos los sectores. Dios mío. No, no. Una de basura, mire. Si mm. la gente a jugar la no, basura. No. Sí. Eh, eso, es, eso es lo mismo. Y por primera vez yo te digo que desde que tengo uso de razón. En los tapos los que ando. De haber visto gusano en mi casa por primera vez por el cúmulo de basura y el tiempo. Y lo grande es que, que esta compañía y estos es asquerosos que la recogen eh, no se planifica. Y cuando recogen la basura en un camión compactador, te exprimen esa basura y ese mal olor. Déjame decirlo más claro, porque quizá muy fino. Ese bajo dura un mes y te hace más daño, es algo que antes. ¿Y por qué? Porque nadie sabe el contenido de ese contrato y nosotros, como borrego, no podemos. Además, mi amigo Eric no está en eso de atender la queja de la población porque hay un problema y son esas familias amigas mías que los ricos no les no les importan los pobres, no escuchan a nadie. No, no, no. No me que yo tengo muchísimo quejándome de eso y si tuviera algún relacionista, esa compañía le hubiese dicho, miren, no jodan por ahí para que no fuñan a ese hombre no escuchar la boca de ese hombre pero ni siquiera por eso porque no hay no hay aquí nadie que defienda al pueblo porque quien debe defenderlo es el alcalde que que firmó esto, y el alcalde no está en eso, porque a lo mejor, a lo mejor forma parte de la componenda inicial de todo lo que pasó por ahí, y sigue la misma cuestión de la cogioca. Pero gracias Ramona por llamarme, y ustedes escucharon en este sector, el gobierno propuso un, un plan de vacunación, vamos a ver cuál es la gran cosa que dijo la vocera, vamos a ver la vicepresidenta cuál es la, a ver que si descubrieron el agua tibia. Y todos estos millones que ellos pagan cuando hablan 8 minutos, 10 o 15 millones cada vez que van a Color Visión, a Telesistema, cualquier canal de eso. Y lo demás, la nueva industria que produce, los dueños de medios se están haciendo más multimillonarios. Por eso yo digo que Luis Abinader tiene su campaña en el movimiento 2024 segura, porque están beneficiando a los grandes millonarios de este país. Entonces, eh, en el calendario, mucho bla, bla, bla y al final no está propuesto ahí el calendario. Bien, eh, si no lo encontró, señor director, entonces seguimos con las demás informaciones. Pero ahí el video... Eh, ah, vamos a ver. Sí está, a pesar de a ver, que el dice, Estado hace, Dominicano, bueno. a través de sumas millonarias... A, a través de sumas millonarias, a través de sumas, sumas ciudadanos millonarias del país, a... la preocupación ahora... Para...